En el video pasado estuvimos hablando de la irrigación de la cabeza y el cuello, exclusivamente de la arteria carótida externa. En este video vamos a hacer una continuación para hablarle a todos ustedes de la irrigación del encéfalo. Vamos a enfocarnos específicamente en la arteria carótida interna y en las arterias vertebrales. Así que espero que disfruten de este contenido. Esto es Anatomía Educando para el Futuro y yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día de hoy arterias carótidas internas y arterias vertebrales tenemos aquí donde nos quedamos en las arterias carótidas comunes ya sabemos el origen de cada una de ellas del lado derecho proviene de la arteria brachiocefálica junto con la arteria subclavia derecha mientras que del lado izquierdo proviene directamente del arco de la aorta también proviene acá la arteria subclavia izquierda vamos a ir directamente a donde podemos evidenciar acá esta arteria que se ve aquí que sale de la arteria subclavia es la primera rama colateral que va a emitir la arteria subclavia que se llama arterias vertebrales. Aquí tenemos una de ellas. Esta es la arteria vertebral del lado derecho y esta aquí es la arteria vertebral del lado izquierdo. Si nos vamos un poquito más específico, podemos decir que las arterias vertebrales nacen en la porción presescalénica de la arteria subclavia. Esas arterias vertebrales, si colocamos acá, los huesos, en este caso vamos a colocar la columna vertebral para evidenciar por dónde ya va a penetrar. Miren ahí. Esas arterias vertebrales van a penetrar por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Es decir, por los seis primeros agujeros transversos de las vértebras cervicales. El único lugar por donde no va a penetrar es por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical. Así que ya saben, por ahí solamente penetran las venas vertebrales. En este caso aquí tenemos cómo ya va a penetrar hacia la cavidad craneal por el agujero magno. Vamos a quitar acá esos huesos. Vamos a evidenciar acá esas arterias vertebrales. Antes de ella penetrar a la cavidad craneal, van a emitir unas arterias, que son las arterias espinales, que van a irrigar la médula espinal, en este caso a nivel cervical. Las arterias espinales, existe una arteria espinal anterior que va a estar formada, por una contribución de la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda, y esa arteria espinal anterior, en este caso aquí, médula espinal, va a irrigar la médula espinal en la porción cervical. De cada una de las arterias vertebrales, posteriormente van a salir dos arterias espinales, son arteria espinal derecha y arteria espinal izquierda. Esas dos arterias espinales posteriores van a irrigar la médula espinal a nivel cervical, específicamente la cara posterior. Esas arterias vertebrales van a unirse Justamente acá próximo al surco bulbo pontino, que sería esto, esto es bulbo raquidio, este puente. Y antes de unirse, aquí tenemos una arteria vertebral y aquí tenemos otra arteria vertebral. Antes de ellas dos unirse, van a emitir, miren acá, una rama que va para el cerebelo. Esa es la arteria cerebelosa postero inferior. Una pregunta de examen que le pueden realizar a ustedes, ¿de quién es rama la arteria cerebelosa postero inferior? Aquí tenemos el nombre, arteria cerebelosa posterior inferior es rama de las arterias vertebrales. Miren acá, arterias vertebrales, de este lado arteria vertebral derecha y acá arteria vertebral izquierda. Muy importante tener eso en cuenta, el origen de cada una de ellas. Arteria cerebelosa postero inferior es rama de las arterias vertebrales. No la vayan a confundir con otra arteria que es aquí, también llamada cerebelosa, que es la arteria cerebelosa Antero inferior, esta nace de la arteria vacilar y no la confunda con otra que se llama acá, esta que se ve aquí arriba, que es la arteria cerebelosa superior, que también es rama de la arteria vacilar. Vamos a detallar eso a continuación. Aquí podemos evidenciar el tronco basilar o arteria vacilar. Ese tronco vacilar o arteria vacilar resulta de la unión de las dos arterias vertebrales. Aquí podemos evidenciar. Ese tronco vértebro así se va a llamar el circuito posterior para la irrigación del encéfalo, que estará destinado para la irrigación específicamente de la porción cervical de la médula espinal, va a irrigar el bulbo raquídeo, va a irrigar el puente, va a irrigar el mesencéfalo, va a irrigar el cuarto ventrículo y también irrigará cerebelo y el lóbulo occipital. También la cara inferior de los lóbulos temporales. Eso es lo que se conoce como tronco vértebro vacilar, acá. Ese tronco que se va a formar por la unión de las dos arterias vertebrales y la arteria basilar que va a emitir ramas colaterales y ramas terminales en el caso de las arterias cerebrales posteriores, que son estas que se evidencian acá, que más adelante vamos a detallarlas. Vamos a enfocarnos en la arteria vacilar. Le damos un poquito de acercamiento para evidenciar mejor las distintas estructuras. De la arteria vacilar, recuerden que esa arteria vacilar le va a labrar un surco a la cara superior del de puente. Se va a llamar surco vacilar o surco de la arteria vacilar. Vamos a tener estas arterias que se evidencian acá, que se llaman arterias protuberanciales o arterias pontinas. Esas son arterias alrededor de 5 a cada lado, son las conocidas arterias pontinas. De esta arteria vacilar o este tronco vacilar, van a ser una arteria llamada arteria laberíntica o arteria auditiva interna esta arteria va específicamente para el oído interno y aquí podemos ver la primera rama que va a emitir que son las arterias cerebelosas antero inferior luego podemos ver acá las arterias pontinas o protuberanciales y aquí antes de dar sus ramas terminales tenemos la arteria cerebelosa superior miren esas arterias cerebelosas son tres, recuerden, inferiores que son ramas de la arteria vertebrales, aquí, arterias vertebrales, la arteria cerebelosa anteroinferior que es rama de la arteria basilar y la arteria cerebelosa superior que es rama también de la arteria vacilar antes de emitir sus ramas terminales. Muy importante conocer esto para hablar de la irrigación del cerebelo, por ejemplo, la arteria cerebelosa posterior inferior estará destinada para la irrigación de la cara inferior del cerebelo. Las partes laterales del cerebelo, en este caso tenemos partes laterales y media del cerebelo, estará irrigada por la arteria cerebelosa antero inferior. Y por último, la cara superior del cerebelo estará irrigada por la arteria cerebelosa superior. Podemos decir de manera resumida que el cerebelo estará irrigado de esta manera, por ramas de la arteria vacilar y ramas de las arterias vertebrales. Eso es en resumen, conocida como arterias cerebelosas. Pasamos ahora a las ramas terminales de la arteria basilar, que son estas. Estas son conocidas como arterias cerebrales posteriores. ¿Entendido? Las arterias cerebrales posteriores son las ramas terminales de la arteria basilar Y ahí termina lo que se conoce como tronco vértebro vacilar. ¿Qué pasa acá? Esas arterias cerebrales posteriores, más adelante vamos a ver con quién se une. Aquí, se va a unir a través de la arteria comunicante... Posterior se va a unir con la arteria cerebral media. Vamos a pasar ahora al circuito de la arteria carótida interna. Recuerden que la arteria carótida interna va a nacer acá, de la arteria carótida común, por encima del borde superior del cartílago tiroides. Por ejemplo, si colocamos acá los huesos y colocamos aquí cartílagos, laringe, miren, la carótida común se bifurca. Ahí tenemos la arteria carótida externa que la corté acá y tenemos la arteria carótida interna. Esa arteria carótida interna va a presentar distintas porciones. Aquí vemos la porción cervical de la carótida interna. La carótida interna no va a dar ninguna rama colateral a nivel del cuello. Quiero que se graben eso, no emite ninguna rama colateral a nivel del cuello. ¿Entendido? Tiene una porción cervical. Luego, aquí podemos ver cómo penetra por ese conducto conocido como conducto carotideo y ahí va a tener una porción intracraneal. ¿Entendido? Luego va a presentar otra porción, que es la porción cavernosa o intracavernosa, y por último, la cuarta porción, que es la porción cerebral. Esas son cuatro porciones que presenta la arteria carótida interna. Repito, una porción cervical, una porción intracraneal, una porción intracavernosa y una porción cerebral. Vamos a quitar los huesos para verla mejor. Aquí vemos esta arteria, que es la porción cavernosa. Si colocamos ahí el seno cavernoso, recuerden el seno cavernoso que es una estructura que se va a encontrar a ambos lados de la silla turca. Bien, y la arteria carótida interna lo atraviesa junto con unos pares craneales que en este caso el nervio abducen acompaña a esa arteria. Luego aquí vemos la porción cerebral de la arteria carótida interna. Esa porción cerebral es la que nos compete para hablar acá de sus ramas que va a emitir. Vamos a quitar esta parte de la porción cavernosa para tener una mejor imagen. Vamos a mostrar ahora cuáles son las distintas ramas que emite la arteria carotina interna. La arteria carotina interna, señores, recuerden, va a emitir cuatro ramas terminales y cuatro ramas colaterales. Dentro de las ramas colaterales tenemos acá estas que son las que describen algunos libros. En el caso de Rubier nada más describe esta arteria que es la arteria oftálmica que la arteria oftálmica, ramas colaterales, esa es la más importante que emite la carotina interna. Pero yo difiero un poquito y digo acá que las ramas más importantes que emite esa arteria carotina interna son estas pequeñas que se ven acá, que son las arterias hipoficiarias. Tenemos arterias hipoficiarias superiores, acá, arterias hipoficiarias superiores o superior, y las arterias hipoficiarias, estas que se ven acá, que son las inferiores. Esas son ramas colaterales que van para la glándula hipófisis, que es esta glándula que se ve acá. Y esa glándula es un poco más importante que un globo ocular, más importante que el ojo. Por eso yo digo que la arteria, las arterias hipoficiarias son más importantes que la rama oftálmica, que es esta. Eso sí, la rama oftálmica es un poco más gruesa, es más gruesa que todas las otras colaterales que se evidencian acá. Quizá por eso él menciona que la rama colateral más importante es la arteria oftálmica. ¿Entendido? Va a emitir numerosas ramas que van para el globo ocular. Aquí vamos a tener también, jóvenes, otra arteria que es colateral, que se llama arteria que En este caso no podemos evidenciarla en el atlas, pero recuerden ahí que tenemos también esas ramas colateral. Repito, arteria carotidotimpánica, arterias hipoficiales superiores, inferiores y la arteria oftálmica. Son las ramas colaterales que emite la arteria interna Tenemos las ramas terminales que son las siguientes. Tenemos esta arteria que se ve acá, que es la arteria comunicante posterior. Miren. Arteria comunicante posterior. Esa es una rama terminal de la arteria carótida interna. Miren acá, le damos un poquito de acercamiento y vemos acá la arteria comunicante posterior. ¿Y qué ella va a comunicar? Va a comunicar esta arteria que es la cerebral posterior con esta otra arteria que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se dice, según los autores, algunos libros, dicen que esa es la continuación de la carótida interna pero ahí podemos verla, la carótida interna va a emitir esa rama que es la más voluminosa, que va acá para la parte lateral de los hemisferios cerebrales, se llama arteria cerebral media. Luego tenemos acá otra rama, esta es la arteria cerebral anterior que se dirige anteriormente, ambas arterias cerebrales anteriores están comunicadas a través de esta que se llama acá, arteria comunicante anterior. Y por último tenemos otra arteria que se llama arteria coroidea anterior, que esta también es rama terminal de la arteria carótida interna. Repito las ramas terminales, arteria comunicante posterior, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y la arteria coroidea anterior. Esas son las ramas terminales de la carótida interna. Así que señores, vamos a detallar ahora cada una de esas ramas. Y recuerden acá lo que se forma, el famoso polígono de Willis Aquí vamos a tener la comunicación que existe entre el circuito posterior Que es el tronco vertebroasilar Con el circuito anterior que es el circuito dado por las carótidas internas Eso es lo que tenemos aquí como el famoso polígono de Willis Donde la irrigación del de encéfalo estará dado de un lugar a otro La sangre puede circular desde acá, desde atrás, hacia adelante O desde adelante, hacia atrás eso es importante tenerlo en cuenta en el caso de una obstrucción a nivel de una de las arterias vertebrales. La circulación va a seguir normal a nivel de la arteria carótida interna. Y esa arteria carótida interna va a suplir la sangre que suplía esa arteria vertebral que está obstruida. En el caso de las carótidas hay una de ellas obstruida. La otra arteria que se ve acá que es la arteria vertebrales, ellas van a suplir esa irrigación. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta acá con respecto al famoso polígono de Willis que estará formado por las arterias cerebrales, cerebral posterior, cerebral media, cerebral anterior, K, y las comunicantes, comunicante anterior y comunicante posterior. Eso es lo que tenemos con respecto al famoso polígono de Willis, que se encontrará justamente alrededor de la hipófisis. Ahí tenemos. Vamos a dejar acá este video del de segmento de la carótida interna y vayan al próximo video. Ese video va a ser la irrigación del cerebro. Crece con nosotros y siga disfrutando de este contenido. El doctor no se tuvo con ustedes.